In Memoriam, con 20 años de trayectoria en la escena musical de Magallanes, presenta Austroamérica Urbana, su último trabajo. Esta obra incluye temas en formato de audio y videoclips, grabados en espacios poco convencionales de la ciudad de Punta Arenas. In memoria se presentará este viernes 20 de mayo a las 20.30 horas en el Espacio Cultural La Idea, ubicado en Mexicana 252 en Punta Arenas. La entrada es liberada. <música> azul nos sorprende con dos imperdibles exposiciones. Se trata de tapices murales, que considera representaciones de la zona austral mediante el arte textil, y en la ruta de Magallanes los niños ponen su ciudad en cajas, que son fotografías captadas bajo la técnica del estenoscopio. Estas exposiciones se encuentran abiertas hasta el 29 de mayo, desde las 8.30 horas, en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas, y también se encuentran en el Teatro Municipal, ubicado en Calle Magallanes, 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Obras del compositor, violinista y profesor veneciano del barroco Antonio Vivaldi incluye el repertorio de la presentación que efectuará la Orquesta de Cámara del Conservatorio de la Universidad de Magallanes. La actuación del elenco dirigido por el profesor Ricardo Colima se efectúa bajo el título Concierto de Otoño. La Orquesta de Cámara se presenta este viernes 20 de mayo a las 20 horas en la Iglesia Luterana ubicada en José David 01050 en Punta Arenas. En mi casa había una biblioteca. Los autores Astrid Fugeli, Marco Antonio de la Parra y Pablo Simonetti liderarán tres charlas literarias en Punta Arenas. El ciclo de conferencias se realizará en el marco del tercer Festival Literario del Adulto Mayor entre el 24 y 26 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Ernesto Libasic de la Universidad de Magallanes. Ubicado en Manuel Bulnes, 01855 en Punta Arenas. El acceso es liberado. como el Harry Potter de la época. Teníamos la gran enciclopedia Salvat que se llama... De Nueva York a la Patagonia, es el nombre de la exposición del escultor estadounidense residente en Magallanes, Sam Dead. La muestra, compuesta por 15 obras, representa la transformación del proceso creativo que el artista experimentó tras radicarse en la región de Magallanes. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 31 de mayo en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito.